Bueno, ya que estamos, vamos aquí, bueno, en un box este he cortado antes de la tarjeta, la micro SD, en este caso es una micro SD comprada en Gearbest, una Samsung de 64 GB, de clase 10 U3, que esto para es lo que tienen ¿no? los datos de transferencia, ratios de transferencia suficientemente elevados y, y rápidos. ¿no? Vamos a sacarla de aquí de la caja micro sd xt hs 1 clase 10 UTA, micro sd xd1 e xc y u3 vale aquí vemos que tiene vale, aquí tiene el logo de android esto está totalmente en chino ¿eh? esto es para el mercado chino esto está, también está comprado ya lo veas creo que es lo inventado. y aquí tiene la marca de un dibujo unas tijeras pues vamos a cortar por ahí por donde nos dice por la línea esta para que inventar algo si los ingenieros ya habrán determinado por donde hay que meter el corte para que hacer experimentos raros y aquí tenemos tachán, la tarjeta micro sd Dónde está el truco? Ah, el truco está en que esto salga así. Muy bien, tachan. Y ahora tenemos en nuestras manos. Y esto vamos a probar de ponerla. Esto el dibujo con tal que así. parece que sí que va así clic y ha hecho el clic y ya está ya queda completamente integrada dentro